Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... 8. La segunda balota es la número... 9. Vamos con la tercera balota que es la número... La cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número 0. 8960 es el Chontico Noche para hoy, domingo 7 de mayo de 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.